Buenos días, colegas, amigas. En el episodio anterior eh, hemos hablado de historia debate como un nuevo paradigma. Bien, hoy hablaremos eh, de, sobre qué entendemos por nuevo eh, paradigma. ¿no? En el preámbulo de, de nuestro manifiesto historiográfico, como ya dije, identificábamos cinco grandes tendencias en la historiografía internacional. Bien, hoy, 20 años después, podemos decir que estas cinco tendencias se han reducido a dos. Por un lado, eh, los partidarios de, de volver a, al positivismo del siglo XXI, 19 y por otro lado los que estamos eh, practicando eh, en un tipo u otro de nuevo eh, paradigma. En el primer caso estamos hablando de una tendencia eh, pasiva eh, no organizada pero muy muy presente mirando hacia atrás, ya digo después de, de, del fin de la revolución historiográfica del siglo XX y en el otro caso el de los nuevos paradigmas pues somos claramente eh, te, eh, más activos y, y miramos eh, hacia, hacia adelante, que otra cosa se puede decir de un siglo tan diferente del anterior como es este siglo. 21. En el segundo Congreso Internacional de Historia y Debate, en el año 1999, di una conferencia plenaria sobre el retorno de la historia. A ella planteé el tema de, de, de, de, del peligro del retorno del positivismo en la historiografía internacional. ¿no? Bueno, algunos me llamaron pesimista, pero yo, yo no suelo ser pesimista y, y tenía razón. Uh, hablando ahora, dos décadas después, efectivamente eso vino muy fuerte y todavía está muy fuerte el retorno a Bonranque, a, a Lanclois, a Señor a todos aquellos ídolos historiográficos que cayeron con la revolución historiográfica del siglo XX, que decían, por ejemplo, que en la historia... Eh, eh, es, conocer el pasado tal como fue, o la historia se hace con documentos, o, o eran servidores del, y propagadores del mito de la imparcialidad del historiador. En una conferencia transformada después en un artículo del año 2012 sobre el oficio historiador, yo presentaba unas Pruebas indiciarias de este retorno de, de nuestra disciplina a, al paradigma decim, decimo, decimonónico. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando se habla... Bueno, lo hacía practicando una especie de historiografía oral tan necesaria cuando realmente eh, eh, hay que buscar en el interior de la cabeza de los colegas eh, los paradigmas que sustentan eh, sus, sus, sus actividades historiográficas, porque no siempre son explícitas. ¿no? Pero, pero sí se transmite en lo que se habla, lo que se dice dentro y fuera de los despachos, en los pasillos, en las comidas que se hacen durante los congresos y eso va a misa. Por ejemplo, paradigmas o pruebas indiciarias del retorno de la vieja historia. Cuando se dice, una buena historia es la que se hace con documentos. ¿Ves? Otra, por ejemplo, cuando se habla de el, el, el historiador tiene que ser neutral, en fin. Otra, por ejemplo, cuando se, se tacha de relativismo todo intento de hacer una historia que no sea objetivista de, un, de, un, de una manera absoluta, casi religiosa otra, decir que la reflexión sobre la historia eh, no la deben hacer los historiadores sino pues, los filósofos u otras ciencias eh, sociales ¿verdad? otra, decir que el historiador no es un juez por lo tanto no tiene que opinar sobre la historia pasada, lo que nos hace cómplices cómplices de muchas barbaridades históricas que se cometieron y aún se cometen hoy en día. Otra, decirle a los jóvenes que eres demasiado ambicioso, ¿verdad? Transformar el tema de la ambición tan necesaria para el progreso de esta o cualquier otra disciplina de investigación, disciplina académica es algo malo, negativo, ¿verdad? Ahí está. Otra, decir que la historia como ciencia no tiene nada que ver con la física y con las ciencias naturales. Otra, y es lo, lo más importante, el olvido evidente de las críticas hechas por el neopositivismo, por el marxismo y por anales a la vieja historia eh, positivista del siglo XIX. Eso es lo peor, ¿eh? Eso es lo peor porque... Eh, incluso en los casos en que se explica lo que fue Anales, el marxismo y todo eso sin embargo no se aplica lo que se hace hoy en día por parte de incluso el propio profesor que está diciendo ah esas escuelas fueron muy importantes pero al mismo tiempo él hace una historia clásica absolutamente en algunos casos después de haber sido en su juventud un historiador renovador en fin, si queréis saber cuando un historiador en concreto o un programa de estudio tira hacia el pasado eh, haciendo tabla rasa de lo que ha supuesto eh, la revolución historiográfica del siglo XX, pues lo tenéis en lo siguiente. Cuando se sustituye la historia económica social por la historia biográfica y política, a ella naturalmente pues, estamos en, ese, en esa con esa prueba indiciaria de, del retorno a la vieja historia del siglo XIX. Esto, ¿cómo es, ¿Este retorno de la vieja historia cómo, cómo se concreta en, en, en, en cada país? Pues hay tres, tres tipos de países. Hay países eh, donde la análisis y el marxismo, aliados con el, el neopositivismo, han renovado completamente o casi completamente la manera de escribir la historia, es el caso de los países latinos de Europa ¿no? hay países donde ese protagonismo en la renovación del viejo paradigma positivista pues es llevado por, por, por cierto neopositivismo que, que, que ellos llaman a veces como en Estados Unidos historia, ciencia social y, y después hay otros donde el paradigma del positivismo clásico, de, de, de, de las grandes batallas, de las grandes figuras históricas, todo eso, pues sigue siendo hegemónico, es como si el siglo XX no hubiera pasado en estas historiografías y ahí puede que estén el caso de, de algunos países latinoamericanos, aunque con todo, con todo yo diría que mientras no se haga como nosotros hemos hecho en España y en general en la Europa Latina, una historiografía de tendencias, no hay manera de saber hasta qué punto eh, en un país determinado o un área de conocimiento histórica determinada, pues análisis y el marxismo fueron tan minoritarias como para poder hablar en esos países de, un, de una hegemonía continuada desde el siglo XIX de, de la historia tradicional, eh, historizante como decía Lucian, Lucian Febre. Por lo tanto, esto queda por hacer para, para jóvenes interesados por la historiografía. Tenéis que hacer historiografía de tendencias de vuestro propio país o de vuestra propia área de conocimiento porque la situación es cambiante según de qué área y de qué país estemos estemos hablando. Nosotros siempre, obviamente, opinamos desde desde España, desde la Europa Latina y, y no estamos tan seguros de que eh, eh, los análisis concretos eh, que, que se dan, eh, se dieron en sur de Europa se den en otros lugares de la misma forma. Seguramente de otra forma, aunque pueda haber países muy retrasados que siguen haciendo la historia como en la época de Bon Ranke. Todo naturalmente es eh, posible. Bien este retorno a la, a la vieja historia es inversamente proporcional a la caída de las tres tendencias que hemos analizado en los episodios anteriores me refiero eh, a Anales y al Marxismo, ya lo vimos en cada caso ¿no? independientemente de que hayan dejado un legado que, que es importante para el siglo XXI, han dejado de ser tendencias organizadas a finales ya del siglo XX y después el posmodernismo que lo hemos analizado también y fue, digamos, la, la, la, la tendencia historiográfica más efímera que que hemos, que, que hemos conocido eh, afortunadamente aunque ha dejado también ese pozo de, de valorar la, la, el papel activo del historiador en la historia que se escriba conclusión a la que habíamos llegado anteriormente ya otros sin necesidad de, de, de renegar del de la modernidad y de la ilustración naturalmente pero así es como así, eso así es así son las cosas ¿no? en el mundo anglosajón el posmodernismo ha jugado ese papel positivo de, de subrayar el papel del historiador en la escritura de la historia todo eso de estas caídas de estas tres tendencias que han un poco desaparecido ya como en el siglo 21 como tendencia historiográfica organizada se ha dado pues en el contexto conservador eh, eh, ideológica y política y filosóficamente hablando de los años eh, 90 sin embargo al tiempo que caían esas tres tendencias y volvía el positivismo en el siglo 21 la historia se acelera y por lo tanto la historiografía se acelera por lo menos la parte más dinámica de nuestra de nuestra comunidad internacional o nacional de historiadores y hay tres datos. Primero, la digitalización de, de la historia y la nueva interdisciplinariedad, no pensada, bueno, por algunos, yo, yo sí lo planteé hace mucho, ¿no? pero generalmente no se planteó, pero sin embargo se practica, en el sentido de que hoy es muy importante la interdisciplinariedad de la historia con las ciencias naturales, eh, desde la biología pues yo que sé, hasta, hasta ciertas partes de, de la física, pasando por la informática y las nuevas ciencias surgidas de la revolución tecnológica. Por lo tanto, hay una nueva interdisciplinaridad, hay una digitalización de nuestra disciplina. Hay también una base social para un renacer de la historiografía progresista por el auge de los movimientos sociales desde el movimiento antiglobalización, nacido en 1999, hasta ahora mismo, pues la rebelión indignada de los jóvenes en, en Perú, eh, pasando naturalmente por el año 2012 fundamental para entender esa irrupción de la generación de los milenias en la, en la política mundial desde posiciones eh, indignadas. ¿no? Bien, por otro lado, y en tercer lugar, además de de la digitalización y de los movimientos sociales lo que ha pasado después de las crisis y de la pandemia, de las dos crisis de 2008 y la que estamos viviendo hoy en día y de la pandemia de la que todavía no hemos salido, pero atisbamos ya un poco con las vacunas digamos cierta luz al final del túnel y como no hay en todas las desgracias pues hay oportunidades y hay cosas positivas pues eh, lo positivo en este caso es la sustitución del como pensamiento único el neoliberalismo por, por Keynes, por un Keynes redivido, es decir, donde se redescubre incluso por parte de fuerzas políticas que no son progresistas la importancia social del Estado en este momento que estamos, de, de, que supone la necesidad de inyección de una gran cantidad de recursos. Para, para recuperar la economía y la, y la vida de, de la gente después de esta pandemia tan destructiva. Por lo tanto, qué deciros, el siglo XXI finalmente está encaminado por, por unos carriles de progreso, ¿no? la caída de Trump, por ejemplo, antes de eso el gobierno de coalición de izquierdas en España y ahora mismo, más inmediato, la, la victoria del MAS después del intento de golpe militar en Bolivia. Vivimos un momento mmm, de, de, en que las alternativas de, de gobierno, de progreso, pues parece que, que han encontrado pues, un nuevo camino. Y, y nos encontramos ante un, un renacer, por lo tanto, de la idea de, de, de progreso muy importante para que nuestra disciplina no reniegue de, de su definición como ciencia social porque eso es el problema que la vuelta al siglo XIX supone, es suicida porque renegar en este siglo con todo lo que estamos viendo y lo que estoy acabo de explicar de la historia como ciencia social Replegarse a la historiografía del siglo, a la manera de hacer la historia del siglo XIX, en fin, grandes figuras, grandes batallas, solo historia política, narrativa, etc. Eso supone para nuestra disciplina la condena a, a una especie de, de, de vida residual al servicio de las historias oficiales de los viejos estados que por otro lado están destinados a desaparecer una vez que la globalización que vivimos o que sufrimos digamos se transforme en una globalización política democrática ¿verdad? bien termino ya decimos en este episodio número 20 sobre el nuevo paradigma Decimos nuevo paradigma y no nueva historia, y ya lo he explicado, pero insistiré sobre ello. Es que la nueva historia o los nuevos historiadores del siglo XX cambiaban temética, temáticamente en sus líneas de investigación, pero no tanto eh, digamos, el concepto de historia que siguió siendo en, en gran medida eh, positivista en un siglo donde ya en, en la definición de lo que es ciencia y en el desarrollo de lo que fue historia de la gente había avanzado mucho, ahí un retraso formidable que no nos queda más remedio que superar en el siglo XXI si no lo hemos hecho como parece en el siglo XX por lo tanto cuando hablamos de, de nuevo paradigmas en su sentido más amplio o en su sentido más estricto, es decir, la propuesta de, de historia-debate estamos hablando de... De, de, de formas de, de escribir la historia que suponen un avance en el conocimiento histórico porque cambian la matriz de nuestra disciplina, que cambian el concepto de historia, sustituyendo el, el objetivismo absoluto empirista del viejo positivismo por una historia entendida como una interacción entre el historiador y su objeto o sea, re, rehabilitando el papel del historiador en la escritura de, de la historia, a sabiendas de que la objetividad de nuestra disciplina depende de nosotros, no de, de nuestras creencias, eh, digamos, religiosas, o si queréis, religiosas eh, historiográficas en referencia a lo que ha sido el positivismo finalmente, es decir, una creencia en, en la objetividad de la... Profesión solo por el hecho de que utilizamos fuentes para escribir nuestra historia, cuando todos sabemos que las fuentes requieren cierta crítica y que sobre unas, sobre unas mismas fuentes se pueden hacer interpretaciones distintas y que en definitiva el historiador hace la historia conforme actúa, ¿no? es decir, descubrimos el pasado en la medida que vamos construyendo nuestro objeto de investigación. Bueno, este concepto objetivo-subjetivo de la historia nuevo que cambia el paradigma de fondo, por eso hablamos de nuevo paradigma, no solo de nueva, de nueva historia, ya fue anunciado a finales del siglo XX por dos líneas de investigación que no siempre fueron conscientes de que para desarrollarse, aún todavía hoy no lo son completamente conscientes, necesitan cambiar el concepto de historia, me refiero a historia de las mujeres y a historia oral. En fin, por hoy termino las lecturas que propongo para el tema de hoy sobre qué entendemos por nuevo paradigma son los dos textos ya citados, es decir, la conferencia de 1999 sobre el retorno de la historia y también el texto del año 2012, una conferencia en Paraná, Brasil, sobre oficio de historiador, nuevo paradigma o positivismo. Después, eh, la semana pasada no ha habido episodio en esta, en esta serie sobre qué es la historia porque tuve que dar una, una, una conferencia en el seminario online, el primer Congreso Latinoamericano de Historia, sobre historia, identidad. Y, y, y globalización. Y hablando del tema, eh, algún comentario que hubo en YouTube, no sé dónde, diciendo que si, si, si eso que hablo del fin del desencanto, que es lo que decía la recuperación, digamos, de, de la voluntad social, y de... de, de y política de, de progreso en el mundo un poco a caballo de lo que es la digitalización de la sociedad y de la historia de dónde puedo dónde podéis me decía a dónde puedo yo ver cómo, cómo se concreta este fin del desencanto es decir esta recuperación de la idea del progreso en la historia en la historia por lo menos euro euroamericana bueno yo creo que hay textos pero sobre todo mucho material multimedia de lo que llamamos historia debate. Está todo más o menos resumido en la página web de Historia Debate o mi página web personal, donde voy analizando desde los, en los últimos 25 años los acontecimientos políticos y, y sociales o, o, o incluso de tipo cultural, pero sobre todo políticos y sociales que se van sucediendo después de la caída del muro de Berlín, desde, desde la revuelta de Chiapas hasta hoy en día las reacciones eh, frente, a la, frente a la pandemia. Por lo tanto, sobre esto tenéis ahí múltiples textos, vídeos y, lo, y audio, vamos, lo que ahora se llama podcast. Nada más, eh, el próximo episodio será sobre... Ya entrando, entrando, entraremos con más detalle en, en, en lo que es nuestro manifiesto historiográfico para el siglo XXI. Nada más, eh, mucha salud para todos y todas.